Y no niegues que a mí me extrañas, búscate a otro Mi corazón se lo di a varias, ya no estoy puesto para ti Y tú quieres volver, tú quieres volver Porque como yo nadie te toca, lentamente te Ambos quedamos como idiotas Pero bye bye, shuri No le doy repeat a esa story, Contigo yo estaba en la glory Pero todo lo bueno tiene su final Ya no quiero estar contigo, no vuelvas ya Pero bye bye, shuri No le doy repeat a esa story Contigo yo estaba en la glory Pero todo lo bueno tiene su final Ya no quiero estar contigo, no vuelvas ya Que hicimos en el cuarto todo callado. Ahora tengo un par de babies, están a mi lado. Yo ya no te quiero, tú eres del pasado. Porque otras como tú, yo he visto varias. Yo no sé lo que pasa, caen en la labia. Primero vienen de santa y las diablas. Todas buscan lo mismo, estando en la Todas cama Todas buscan sexo y yo también. Ya no me enamoran en otras no va a creer. Por ahora disfruto solito el placer. Y tengo un par de babies que están explotando el ser. Como dijo Benito, toca calladito. No caigo en una y habla que venga a enredarme. Conmigo todos al chile no voy a tramarle. Pero después de comernos no vaya y hable Porque bye bye, shuri. no le doy repita esa historia Contigo yo estaba en la gloria Pero todo lo bueno. historia, Contigo yo estaba en la gloria, pero todo lo bueno tiene su final. Ya no quiero estar contigo, no, no vuelvas ya. Y no llegues que a mí me extrañas, búscate a otro. Mi corazón yo ya se lo he dado a varias. Ya no estoy puesto para ti. Y tú quieres volver, tú quieres volver.